Ahora tienen que pensar que esto tiene que funcionar como un instrumento de política económica. Claro, los detractores y qué sé yo, pero no, no, una cosa es la exigencia de eficiencia. Nosotros tenemos que exigir eficiencia, sea del Estado sea o sea Existe eficiencia, pero la autosuficiencia económica no tiene nada que ver. lo que le dice es que a no funciona, pues dejen de pensar ahora en que los accionistas tienen que ganar lista y el que tiene que ganar es el país. Hay un, un detalle, Jorge Scalabria, en, en la época anterior a las privatizaciones, hizo un estudio sobre las 13 principales empresas del Estado, que eran del Estado, de Aerolíneas, Ferrocarriles, eh, eh, Acerías, bueno, las 13, sí. que tenían en total 290.000 puestos de trabajo. Con con desarrollo industriales, con todo lo que en esa época conocí. Y entonces hizo un estudio. En la peor época, ¿cuánto le aportó el Estado a esas empresas para que pudieran seguir funcionando como subsidio? Era el 3% del producto bruto, pero esas empresas producían el 15% del producto O sea que era una inversión, ¿verdad? Esto es un detalle simple que debía este, por a todo lo que estudian. Economía, con perdón de la palabra. <risa> a todos estos tipos le deberían obligar a ver todo eso. Yo digo una cosa: el CONICET tiene 6.000 investigadores en este momento, ¿no? Se han mejorado los bueno, todo lo reconocido. Ahora, ¿no puede el CONICET armar un equipo que estudie los resultados de la privatización? Vamos a despojarnos de prejuicios. Yo quiero saber qué pasó con la gente pasó por las regiones, qué pasó por las instalaciones, con el conocimiento este, después de la privacidad. ¿Fue beneficioso para el país? ¿O no? Son preguntas simples que la sociedad debería hacerse, que los dirigentes deberían hacerse en vez de hablar pavadas como la, se la pasan a Brandon, la mayoría. Pavada que ocurren otras cosas, eso es lo lamentable. Este, por ejemplo, esa pregunta no está hecha ni en las universidades ni en ningún lado. Claro, yo me enteré que el, el, el, el, el Consejo Rector de Rectores de las Universidades Nacionales acaba de distribuir la renta que bajo la lumbrera te destina para te, digamos las universidades de Argentina. Entonces no me parece que se a investigar este tipo de cosas. Está bueno. ¿no? Bueno, ahora anda y perdoné. Sí. No, pero ahí en el conicebo sabes que hay temas que ya te dicen que son... Yo no sé por estrés, ¿no? Como por ejemplo el, el, el no, RR de Monsanto ese. No, eso es prohibido todavía. Ahora salió un trabajo Depende cómo lo tomes el Mundo del ferrocarril, no lo teníamos claro. ventaja. Bueno, como hay, hay cosas que Exacto. se perdieron, son 40 años, pero qué, qué cosas rápidamente tenemos. Claro. Hay cosas que decíamos. Pero yo quiero uno que años. me diga, señores, ah, miren, eh, estudié el asunto con la suma, claro. la resta, de, claro. nos han cagado, O no, mira estamos bárbaros, vos sois el último boludo que está mal. Uno tiene derecho a si quieres. ¿Quién lo puede hacer? Son Las clases intelectuales, las universidades y ese tipo de cosas. A mí, qué carajo me interesa el vuelo de la mosca en, en, en, qué sé yo, en el espacio vacío, ¿no? como hay. Otro día hablo con Alcide Argumero. ¿Pero qué te parece, señor? ¿Qué te parece si estudian todas las rentas? ¿La... En ¿La... en no, es un ataque de la oligarquía. Lo que pasa es que hay, yo lo que creo es que aparte del gobierno hay un montón de estados. Sí, no, no hay, yo no lo he hecho la Todos los estudiantes y el proceso, si la facultad es ingeniero, así bueno, mucho lo. Pero nosotros de la ciencia social, es algo. Pero eso se incentiva, ¿cierto? Que se, pero se incentiva, por lo Además, si, si, hay, la si la que revisás. Además hay una reposición. Si hacen todo empiezan a. Claro, y hay una reproducción, no por maldad ni nada, viste, pero si vos tenés contado hace un año, o así, el gran éxito, salió o sea, unos días los diarios de La Plata, de la Universidad de La Plata, por la hamburguesa sin grasa. No me rompá la bola, sé la hamburguesa sin grasa, pero no es un éxito científico. O cuando se engancharon con la soja, que no sé quién te regaló una planta para hacer la supuesta leche de soja, ¿eh? ¿te das cuenta? No, porque ahí después se mezclan las buenas intenciones sí, sí. con, con los negocios, con la cuestión de la invitación Igual así, no claro. pero, pero yo claro, creo que mí era... no me preocupa más como sociedad Sí, te va a dejar a la sala Con cada tres o cuatro tipos que sepan para dónde hay que ir Una manga de boludo y medio de mano Pero yo creo que algunas de las preguntas básicas Que eso sí conviene Porque también la gente lo entiende Pero ahí es mejorar y la de la demanda. Creo que hay cosas que si no se quedan en su estado, pero no lo tenemos nunca. Bueno, lo tienen para todos. ¿Y qué? Porque es la industria es esto, son los servicios sí, sí. de trabajo. Yo la veía que te gustaba, a ver si no, yo venía a facultar, pero nunca me voy a... ¿Cuántos años? Eh, perdón. No, no, pero no. yo cuando en años 60 y pico, había un manual, ¿cómo de romper el...? el verde estaba libre, ¿cierto? estaba todo ya armado, pero el año 70 está? yo me metí en esta <risa> nada, eh, yo me llamo Ramón Eva y, y soy ingeniero y este, entré en los Córdoba como aprendiz de la computadora diésel y trabajé 10 años allí y después vine a Córdoba eh, de Córdoba me vine a, a Buenos Aires y trabajé en lo que era control de calidad. y De allí me sacaron a hacer un curso de costos que hicieron vino gente de, de Europa y armó equipos acá en Ferrocarril para calcular los costos de que no había. Bueno, y de allí pasé a lo que era lo que fue el planeamiento del Belgrano. Y cuando entré allí, digamos, yo entré allí para el año es, es casi 70. Y parte de estudios especiales de ferrocarriles. Las órdenes, digamos, la daba FA, que era la cabeza de los de las ferrocarriles, y el, y el Belgrano, digamos, y todo el resto tenía cumplían su... su digamos, era, había este manual escrito, que había que hacer. Entonces, yo discutía con el, la persona esta que llevaba, no quiero dar el nombre, pero, no, este ingeniero que estaba a cargo, de toda la parte de estudios y él me daba, eh, digamos, le, le pasaba a todas las, las líneas lo que había que estudiar. Y tenía un mapa enorme colgado, no enorme, y con, con todos los ramales pintados, ¿viste? los que estaban condenados para, para levantar estaban pintados en rojo, los de dudoso estaban por una naranja, los verdes eran porque estaban, eran como que estaban libres, ¿viste? Y había eh, menor intensidad, digamos, para el estudio. Entonces teníamos un manual que daban la forma que venga a hacerla y los costos. El costo por kilómetro. Por... Entonces, digo, como yo había estado en costo, yo digo, pues, pero con esto no, no va a quedar un ramal. Entonces, yo kilómetro, a decir, no, más. Puedo, puedo hacerlo porque tiene que venir una carpeta firmada que, que ya se hizo el estudio y que y este, no nada. Pero digo, eso va a dar todo en rojo. Uno, ¿verdad? porque le cargaban a un ramal, todos los costos le cargaban y, y este, lo, lo fundían a ramal. Entonces lo, lo que hicieron, entonces ¿viste? Era, ¿viste? había que cumplir orden, ¿viste? Y, bueno, se hacía el estudio y, este, y quedaban, digamos, eh, en rojo. Entonces son ramales que después se, este, se, se levantaron y cada línea hacía, digamos, tantos kilómetros. El vegano levantó cerca de 10.000 kilómetros. Digamos, en total, de los 10.000, y el vegano creo que casi 1.000, este, este, no recuerdo bien, porque había, daban de más, otro de menos, este sacaban, ponían ramales, Era una vorágine de, de, de levantar ramales sea como sea. Y, y entonces me decía, mira, vos haces este trabajo porque esto se va a caer ruido y nadie va a decir nada. Eso me decía en el año 70. Y fue lo que se hizo, viste. Y fueron este, las famosas, y después fueron... con esos datos o se mandaron un libro, este, que no fue el que lo hizo. Y fue lo que quedó, digamos. Pero el, el año 60 y pico yo vi, había un manual escrito cómo había que hacer el estudio de, o sea, el este tema no es nuevo, es un no tema muy no. viejo, eh, es que es como había que romper todo. Y ese es el tema de los... Digamos que es mucho más complejo que el Yo no voy a dromi si a privatizar, a si Ahí como sentarse hay en la cama de <ríe> árbol y yo por ponerme cámara y cortarme la no lo voy a hacer. Y había gente a ese ¿Cómo te hay? invitaron a...? ¿Cómo? ¿Cómo Exacto, es?..? O sea, ah. ¿Te acuerdas la declaración que sacaron a favor de la privatización? Sí, bueno, ¿sí? sí, el, el, el, el grupo el, GAF. El grupo GAF es un grupo de ingenieros que firmó y otros más que documento que decían que era bueno, pero quitaban toda la... Lo que pasar, la privatización. Entonces, yo decía, yo de acá no me voy. Pero ingenieros que eran amigos míos se fueron a la Secretaría de este y privatizaron. Los mismos ferroviarios estaban al lado mío privatizando. Yo me acuerdo que ayer en, en, en, en el mismo lugar que se había hasta Porta, este Porta eh, que estábamos por que, el ingeniero Porta, trabajamos juntos, los criticamos de todos lados, y estaban privatizando. Eh, es, una, es una cosa de... Es decir, acá estuvo... y, y están privatizando. Y tengo, era una contradicción que se da. Bueno, eso fue lo que. O sea, la de eso. Fue muy bien planificada. Creo que nada fue casual, no, no, no hubo no. nada. De Yo, el año 80 y pico, este, 83, 84, se hicieron todos los estudios de los normales interurbanos y ya estaban condenados. De allí estaban condenados porque lo mandaban a costos y nosotros hacíamos todos los cálculos. Y, y, y según el método que habían impuesto, es, es, estaban todos quebrados, sobre todo de, de la zona de la. de la. de la Y de la Mesopotamia, Entonces, claro. todos esas personas estaban ya estaban condenados desde el año 80 y pico. ¿Qué método era? Y era un manual que habían, digamos, era un, era un manual, digamos, primero se tomaban todos los. Los valores de, de, de, de gastos que tenía ferrocarril, ¿cierto? Y, y todos los parámetros operativos, y, y había un, un manual, digamos, que se llamaba con, esto, un montón de fórmulas, que nos sacaba los costos medios. ¿eh? Y con los costos medios después se aplicaban a fórmulas, y, y este calcoló por computadora, y este veíamos nosotros, yo esto te hablo del año ochenta y pico, eh, Entonces, vos. Se calculaba todos los costos de los trenes y por tipo de digamos por tipo de carga tengamos decía masivo difuso digamos eh, por tipo de producto ¿no? por trenes blog, o sea se hacían todos los costos y poco todas las curvas porque eso cómo estaba todo y se iba todo al caos. Tranquiló decía comercialmente no conveniente o sea si el criterio te, te digo de eficiencia decía qué lleva claro. que lleva este rama, el pasajero sacaba los costos, como dice él, y si no cerraba el ramal lo no, bueno, un disparate, no se puede estudiar por ramas este comercialmente no, entonces lo pintaban de rojo, ¿no? Claro, claro, de... sí. claro eso eh eso se olvida porque el es como, una... es, es como es un río. Río. no, y si vos le los cortás... pequeños ramales, que son como el riacho que lo van alimentando. Entonces los tipos estudiaban esos pedacitos de la mano. Y con eso secabas el crío principal, que sería la línea principal. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hacían. ¿Y cómo hay que estudiarlo? Pero había un método. Bueno, digamos, vos tenías un manual que vos tenías que seguir obligatoriamente ese manual. Digamos, tenés que hacer ticar, que pero fíjate cuánta carga transportó... Cuánto, no, bueno, claro, claro, el Claro, Dónde llegaba, todo eso. Yo te digo, el ramo que estaba en Córdoba, el A1, a ese lo sabió yo, pero, creo que, que sea el, pero lo sabía yo porque, porque yo aplicaba el método que él me decían, poner toda la cargas de acá, ponle todo los digo, todo. Y yo le ponía todo, y el tipo hacía, cuando iba al planeamiento, me decían a los, digamos, al fieron de los, que los gestores, me decían, decían, ¿cómo puede ser que hago te dé ganancia? Pero me da ganancia, ¿eh? yo aplico el método que vos me das y, y te me da ganancia y un día me mandaron un tren de ingeniero no quiero del nombre, me mandaron un tren ingeniero y se le a los míos y dice a ver, ¿cómo, este, ¿cómo hiciste esto? yo agarró, toma, toma, acá tenés toda la documentación tenía todo, viste y daba ganancia en realidad dice, la el juicio era cerrado y daba ganancia, te dice, no, no, no puede ser y, y, y entonces me agarró, golfe, eh, que es el jefe de todo y me dice un día me llamó y te dijo me dice, dice yo sé que vos dice, sos cordobés que, Están que, perreando, que, que, que vos sos podés que te gusta así de cor, cosa, pero yo te lo voy a cortar. Yo te lo voy a cortar porque yo creo que voy a decir, tres, son tres veces eso el estudio y da ganancia. Pero yo te lo voy a cortar, te lo voy a cortar desde donde yo sabía que había parte un poco de cierto desde, desde de Capilla del Monte hasta la Cruz de Leje. No, porque primero fue... se arruinaba. El resto. Claro, entonces el tiempo te dejaba incompletado. Porque la teoría del estudio de Oramán se basa...